Espero que se conecten, yo sé que es tarde, yo sé que es tarde, eh, espero que se conecten unas cuantas gente por lo menos para que para que pueda compartir también. Voy a esperar unos segunditos más para, para ver si se conectan unas cuantas personas más. Me imagino que muchísimas personas como yo estén aún despiertos, aunque aunque es bien tarde. Estamos pendientes de lo que está sucediendo en Cuba, las cosas están cambiando, los acontecimientos están cambiando en estos momentos, cosa que, que no nos sorprende por el modo de actuar de la dictadura fascista cubana, porque los métodos que están usando son completamente métodos fascistas y es muy importante que denunciemos esta parte. Eh, el video que hice anterior era para más o menos darle información a, sobre todas las personas que aún no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Eh, todo comenzó en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, donde un grupo de personas eh, decidió eh, salir a las calles en una, en una manifestación popular eh, pacífica, eh, se mantuvo pacífica en todo momento a raíz de eso se unieron otros eh, otras ciudades, otros pueblos, eh, Marianao. Eh, tuve entendido que se había unido también, aunque las imágenes no están muy, muy seguras, sino confirmadas porque me, me llegaron, pero después me dijeron que no que no era precisamente de Marianao. Pero sí, supimos también de la ciudad de Holguín, supimos también de eh, Vista Hermosa, de Santiago de Cuba, también hubo eh, reportes de Boyeros eh, bueno, de varios lugares de, de la isla y, y, y, y lo último que se ha sabido es que actualmente aún eh, las personas están en la calle. Pero ¿qué sucedió después de esto? Como era de esperar, el régimen mandó a sus esbirros eh, a la calle eh, a dar golpes y a arrestar. Hemos visto imágenes de, o redes ya de estos, eh, de estos atropellos, de estos abusos de poder por parte del régimen, de la policía política, y eh, en el caso de, de este último video que vi, donde a, aparentemente le están golpeando al hijo, a una madre, y ella está tratando de, de interferir, y también a ella le, le están dando golpes, muchas personas le dicen, no, a ella no, que es una mujer, pero bueno, su hijo está en el piso siendo atropellado, y por supuesto que ella como madre va a, a, a interceder, a, a, a, por supuesto, como madre, no es, no es, eh, eh, no es de sangre fría eh, eh, dejar que, que, que le atropellen a su hijo. También se ven otras imágenes donde también están golpeando personas, las personas aún continúan en la calle, no están amedrentándose eh, por estos abusos, pero yo quería hacerle un llamado, no solamente a ustedes los que están viéndome en estos momentos, para que compartan, no solamente para que compartan las imágenes de los abusos, porque eso realmente no, no es... Eh, esas imágenes no nos satisface a nadie, es, es algo bien feo y, y, y, y lo único que nos puede causar es impotencia y, un, y una tristeza enorme. Pero yo sí que quería, eh, a través de esta directa, y, y, y ojalá que llegue a, a, a los oídos que tienen que llegarle, porque ya sé que todos ustedes están de parte mía y, y lo único que se van a hacer es molestar con esto, pero, pero los... Eh, yo, yo quiero llegarle eh, eh, a, a la humanidad de, de muchas personas que están en, en posiciones oficiales en Cuba, que están prácticamente al mando, y muchas de ellos quizás aún eh, también pertenecen a la policía política. Yo no no puedo yo no, yo quisiera darles el beneficio de la duda de que muchas personas que eh, integran este sector del, del país, del, del régimen, eh, yo quisiera creer que, que, que tienen un poco de humanidad y que aunque pertenezcan a este sector, eh, no se vayan a prestar para este tipo de cosas. Yo sé que algunos se lo hacen, como por supuesto hemos visto en las últimas imágenes. Um, señores, están del lado contrario, no están del lado correcto. Eh, algún día esto se va a terminar. Cuba no va a ser una dictadura por siempre eh, y ojalá que sea ese día muy cercano y, y, y ustedes lo único que van a tener es saber que, que, que tomaron el, el, que se pusieron del, del, del lado contrario, del lado erróneo no del lado, eh, del lado correcto eh, imagínense que sea su propio, su propio hijo o, o quizás su propio hijo no lo haga porque bueno, su padre es policía o es oficial del, del, del régimen pero puede que sea un, un, un un vecino que quizás te cayó bien, un muchacho que sabe que es un muchacho de bien, que, que, so, que es un muchacho honesto, que es un muchacho que solamente eh, está pidiendo para poder ser libre, para poder ganarse su, propio, eh, su propia vida con su propio sudor y no tener ne necesidad que robar quizás en su trabajo o mendigarle un dólar a una persona que salió del país, que quizás es un primo al cual le llamaron gusano y traidor. Eh, quisiera llamarles, quizás es un, un sobrino o quizás eh, o quizás solamente por humanidad por humanidad solamente eh, yo les hago eh, les hago una invitación a reflexionar al respecto a las personas que quizás puedan hacer una diferencia eh, no, no, no es tarde no es tarde para, para, para ponerse del lado correcto eh, y si por lo y si no tienes el valor de enfrentarte al, al, al régimen porque, porque perteneces a él o por quizás eh, te beneficias de cierta forma porque tu salario es incluso tres y cuatro veces el de un médico y yo sé que muchas personas eh, a falta de, de, de una educación y quizás por tomar la vía más fácil se integraron a este sector por, por tener una vida más, un, un poco porque en Cuba nadie tiene una vida honorable ni digna pero quizás un poco más favorable económicamente y decidiste pertenecer a este sector, eh, le, te hago un llamado a tu humanidad uh, como persona. Olvídate de la política, olvídate de, de, de, de todo eso. Es humanidad. Están atropellando a un pueblo que ya ha sufrido por 64 años. No solamente la represión, no solamente la falta de libertad, no solamente la doctrina, que desde niños nos, que nos, nos obligaron, nos cerraron los ojos, no nos permitían pensar diferente. Pero es además esa miseria que existe en Cuba, donde el régimen no ni siquiera eh, invierte un dólar, un, un, un centavo, un peso para la infra, infra, infraestructura del, del país, donde todos los sectores están totalmente colapsados, donde no existen no solamente alimentos y las personas cada día tienen menos. Ahora es un pollo, un pedazo de pollo para ni, si, ni siquiera, eh, no sé cuántas personas y ni siquiera para, sé para cuántas semanas. Es increíble, esto no va a durar. Cuando las personas no tengan ni siquiera un pedazo de pan que darle a sus hijos, un día quizás se conformen porque quizás le den un poco de agua con azúcar y ese niño vaya a dormir con hambre y diga bueno ya veremos mañana pero cuando el día de mañana ese niño tampoco tenga nada que comer cuando no cuando no tenga cuando tenga una fiebre y no tenga <coughs> discúlpeme un medicamento para bajar en la fiebre cuando esté enfermo y ni siquiera un, una una eh, ambulancia pueda venir a recogerlo mientras vemos pasar a todas esas patrullas que solamente sabemos que solamente van a reprimir a las personas eh, que son Prácticamente policía política, porque el crimen en Cuba en estos momentos está atroce y moche. Las personas se fajan, las personas, las personas son golpeadas, incluso hasta asesinadas. Hemos visto asesinatos últimamente que son, eh, es, el país está yendo completamente al piso, el crimen está en todas partes, por, una, por, por cuatro pesos, por un par de zapatos, por, por, por lo que sea. Al final el pueblo va a ganar porque va, es, es quien tiene la razón. Las personas están muriendo poco a poco. Al, y va a llegar un momento que la persona, va decir, yo mejor va, va a decir, yo mejor prefiero que me maten en la calle, pero por lo menos morí en el intento para quizás quizás tener alguna algún poco un poco de por ciento de que quizás pueda lograr alguna diferencia, porque ya las personas van a estar completamente desesperadas. Y va a unirse más personas y más y más y más al final. Y Cuba, la dictadura de Cuba, va a caer. Eso no va a durar mucho más. No solamente porque el pueblo ya está cansado, pero es que además el régimen no tiene no tiene ningún respaldo financiero, ningún respaldo económico para continuar, ni siquiera para continuar eh, eh, reprimiendo, porque al final no tiene... No tienen ni siquiera gasolina, aunque usen la reserva para las patrullas, al final no va a tener ni siquiera para eso. Al final no va a tener para darte tus prebendas, porque quizás tú ganes unos cuantos pesos a los policías. Quizás tú ganes unos cuantos pesos más que el, que el cubano común. Pero al final el régimen no va a tener ni siquiera para darte a ti. Poco a poco las cosas se les van a ir cerrando. Y al final van a tener solamente para ellos. ¿Y qué va a suceder? El país lo van a dejar, pero ellos se van a largar. Porque ellos iban a tener suficiente para poder largarse y quizás eh, eh, esconderse en otro de esos países eh, dictadores, como han hecho unos con los otros siempre, que se, que se apañan unos a los otros. Y tú eres quien te vas a quedar a pagar todas las culpas de ellos porque sí vas a pagar las consecuencias, eso te lo puedo garantizar, no será mañana, no será la semana que viene, no será en tres meses, pero vas a pagar tú, tú que también estás sufriendo, tú que también tienes muchísima familia, quizás en tu casa tengas un plato de comida, porque como ya te dije, te dan no sé qué tipo de prebendas te puedan dar, pero tienes mucha familia y muchas amistades que están sufriendo, no golpees, a los otros cubanos. Se vio perfectamente que esas manifestaciones fueron completamente pacíficas. Se veían las imágenes de, esta, de las personas sencillamente con teléfonos porque ni siquiera tenían electricidad con teléfonos para poder alumbrarse con la luz de los teléfonos en las calles, simplemente pidiendo una pidiendo cambio, pidiendo que se, que se acabe la miseria, pidiendo que se, que se acabe el, el, el, la dictadura. Y como ustedes dicen en, tu, en la Constitución que ustedes inventaron, que yo le llamo un panfleto eh, de carta de esclavitud, pero bueno, incluso hasta en ese mismo panfleto que se inventaron ustedes, dice que el cubano tiene derecho a manifestarse, mientras que no sea violentamente, mientras que no abusen vandalismo. Todos vimos que no, hizo, que no hubo nada de eso por parte de, de las personas que se estaban manifestando. Los únicos que, que cometen violencia son ustedes, los policías, la policía política, el régimen el régimen fascista, que está usando todo tipo de, me de medios de represión para poderse mantener en el poder. Les llamo a la reflexión, les llamo a los demás cubanos que no dejen que a sus hermanos los golpeen, que no dejen que a sus hermanos los, los, los arresten, ya sé que es difícil, ya sé que quizás ustedes cojan tram, también unos cuantos golpes, pero cuando, mientras, mientras sean dos o tres solamente los que, está siendo, los que están siendo apresados y los demás los dejen eh, a su suerte, van a salirse con las suyas los represores, pero cuando todos, todos, absolutamente todos, defiendan a sus hermanos, se van a tener que largar, van a tener que retirarse, no van a poder, no van a poder con todos ustedes. Yo veía en esa manifestación hace un poco rato que eran muchísimos cubanos, muchísimos hombres fuertes, y eran tres o cuatro eh, eh, policías políticos que prácticamente están pasando más hambre que ustedes, tratando de, de, de, de aguantarse a qué. Porque aunque se lleven a uno o dos, no se los pueden llevar a todos. ¿A qué se están aferrando? Al final van a perder. Pero esos hermanos de ustedes que están golpeando, que están arrestando más presos políticos, esto no puede continuar. De una vez tiene que todo el mundo, todo el mundo estar del mismo lado. Incluso aquellos que en, que en estos momentos están formando parte del, del, del aparato represor. Pónganse a reflexionar. No están. No, no, no es tarde, no es tarde. Alguno de ustedes, yo pienso que tenga que tener un poco de humanidad. ¿Cómo es posible que puedan ver lo que están haciendo sus, sus colegas y que ustedes sigan en ese sector y que ustedes sigan permitiendo eso? ¿Nadie tiene, nadie tiene un poco de corazón. Me niego a creer eso. Reflexionen, no tengan miedo. No tengan miedo de estar del lado correcto. Les pido, por favor, y a los que están acá conmigo, les pido que compartan. Que, que, que no solamente esta directa, pero ta, además todas las imágenes, en mi perfil también tengo unas cuantas de la represión política esta noche en Cuba. El mundo entero tiene que ver esa represión política, porque ellos decían durante, porque muchos videos los borraron del, del 11 de julio, y ellos decían que, que los cubanos habían cometido vandalismo. Y sí, quizás alguno que otro eh, tiró una piedra, o, o vimos las imágenes de... <coughs> de una patrulla que volcaron, pero esta noche no pueden decir que ninguno, absolutamente ninguno, usó la violencia. Así que les pido que no solamente compartan esta directa, además compartan las imágenes, las pueden encontrar en mi perfil, también en otros perfiles en la, las han estado compartiendo. Estas imágenes tienen que salir al mundo. Es necesario que el mundo vea, aunque ya sé que nosotros estamos solos, ya sé que... que, que eh, nuestro problema no lo va a venir a resolver nadie pero es la careta se le tiene que acabar al régimen los países los demás países y organizaciones tienen que parar que parar de lavar el, la cara al régimen de una vez así es que eh, con todo el dolor que siento por dentro de ver la represión uh, a estos muchachos en la calle hoy les pido que no los dejen solos y les pido que esto no se quede así que que, que que denuncien, que compartan, sobre todo esas imágenes que, que salieron esta noche de la represión. Nada, eh, ya sé que es tarde, me imagino que muchísimos de ustedes aún no puedan dormir, yo por lo menos no pienso que pueda dormir en toda la noche hasta que veamos qué pueda pasar, sobre todo para estar seguro que, que, que no, que, que no, no haya un muerto, que no haya un, un, un, un herido de una forma irreparable, porque eso sí nos dolería muchísimo. Así es que nada, aquí estamos y, y nos mantenemos en contacto, yo voy a seguir publicando en mi perfil eh, todas las, eh, todas las eh, noticias que nos vengan, las imágenes y videos y les pido a ustedes que también compartan también. Por ahora los dejo y gracias a todos y por estar acá y también les pido nuevamente que compartan. Hasta luego, chao.